CRÍTICA A FACEBOOK GAMING FACEBOOK GAMING es la respuesta de Mark Zuckerberg a la alta demanda de contenido en streaming gaming dada desde la segunda década del siglo XXI. Ya saben cómo es Mark Zuckerberg, si no puedes comprar lo que quieres, lo creas. LA CALIDAD si bien Facebook Gaming cuenta con calidades de directo de hasta 1080 píxeles a comparación de sus rivales Twitch, Mixer Ojo chicos, porque ya Mixer se asoció con Facebook Gaming, de verdad, lo compra todo. Se queda bastante corto. Mira nada más cómo se le ve el Fortnite al Lolito. Pues la calidad máxima del bitrate es de 4000 en Facebook Gaming, mientras que en otras plataformas vemos hasta la posibilidad de tener 7000 de video bitrate. Mejorando la calidad de los directos. El target, nicho, segmento o grupo de personas a las que va dirigida la plataforma. La mayor cantidad de vistas está en su mayoría localizada en juegos de móvil. Aunque hay muchas categorías de gameplays en vivo, son pocas las personas que alojan los juegos que no sean de móvil. Aún más cuando el streamer y el juego no están conocida por la comunidad de juegos de móvil. Por lo tanto, Facebook Gaming es una plataforma que va dedicada a personas que gustan de juegos muy comerciales y juegos de móvil. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? Si estás viendo esto, seguramente estás pensando que soy un idiota. Y tienes toda la razón. En realidad, esto es una estrategia de clickbait para que vayas y visites mi canal de Facebook. ¡Uy papi! ¡Lo bajé! ¿Se los ve? Miren, miren, están allá ¡Me lo bajé! ¡Uf, pares! Si estás esperando ver un pro player, no lo esperes Salte, salte, salte, salte ¡No, pero tiene que saltar de una! Ah, Bueno, ya, que tírese, tírese, tírese ¡Ay, qué ¡Se me dijo tírese! La verdad es que soy un completo idiota Tengo una comunidad un poco tóxica Pero muy gracias a la verdad Mi cabello es un desastre Miren esto eh, está medio aceptable. ¿Sabes? Pero hoy precisamente, Hola, porque bien, te gusta tener bien. cabeza de condón. <risa> Entonces, ¿qué esperas? Allá te veo.